como cabeza de la colonización. Y sigue siendo importante. Claro, claro. Pero el proceso se da y en, en 1801, tomó esta Metaparte abolió la esclavitud. Eh, esto se vio con simpatía aquí. Eh, fomentó lo, lo, el cultivo del cacao, el cultivo del café, que nosotros no lo conocíamos. Esta era una zona que, que lo que se dedicaba era el acto ganadero. Fundamentalmente, como ¿Y una costumbre. Se sembraba muchos tubérculos. O sea, claro, claro. Yuca, ñame y cosas mm, así. Sí, pero en el renglón económico, el ato era fundamentalmente lo claro. que existía. Sí. Aunque las estancias también existían. Pero evidentemente que esto provocó que muchos dominicanos españoles y españoles abandonaran el territorio. Y de 124 mil eh, pobladores que habían. Para 1801, en 1818 habían solo mil habitantes. Arsenio, ¿qué pasó en 1801 a partir de esa fecha? Uh -huh. ¿Cómo llegamos a que los haitianos vuelvan y nos ocupen en el 22? Bueno, ese proceso eh, que se va a dar ahí es que los franceses van a ordenar una invasión. El Napoleón, que había dado sí. un golpe de Estado sí. al directorio en Francia... Sí y se había convertido en el primer cónsul en el gobierno Con el perdón tuyo, hay que aclarar que tú dijiste que Maximiliano de Robespierre gobernaba Francia, realmente él era la cabeza, el líder del directorio, uh -huh. que era una entidad compuesta por más de 500 representantes sí, de toda sí, Francia, sí, sí. que gobernó Francia después que cae la monarquía, sí. pero Maximiliano que finalmente sucumbió... Ante el chismoso sí. de José Fuché Sí, que, Guillotinado. Tipo. Yo sé que si frantejada me está viendo, me va a decir, entonces, me, oh, tú sabes que él era chismoso, lo que era un traidor. Rey, de, rey, de arriba abajo, eso sí. Fuché. <risa> es interesante analizar este proceso porque los eh, eh, Napoleón va a, organiz, va a organizar una expedición que va a venir a capturar a Tucen y viene a aplastar la revolución haitiana y envía a, a, su, a, a su, su hermano, no, envía a Emmanuel Leclerc, que era su cuñado, ah, okay. en, una cuñado gran, sí. en una gran expedición y se va a iniciar una guerra frontal de franceses y, y, y negros haitianos que luchaban por la, por la independencia. Ya. A propósito del color... ¿Eran todos negros o habían los, los bueno, españoles eh, los que tienen el negro detrás de la no, bella, en, la, en, la, en la colonia francesa eran el 87% de la población era negra, sí, africana. Que venía de África. Que venía de África sí, sí, y sí. Que, que conservó eh, la cultura y la creencia ancestrales polisteísta de África. Ah, sí. Por eso, sí. aunque el pueblo haitiano tenía como base la religión católica, el predominio era el vuduismo, que era una mezcla de de cristianismo con costumbres ancestrales y ah, creencias africanas. Eh, sincretismo. Sí, sí. Un sí. sincretismo. De tal manera que entonces la invasión de Leclerc eh, captura a, a Toussaint, a quien en una negociación tramposa de los franceses, pues <risa> se lo llevan prisionero, muere en Francia y se inicia la última fase de la revolución e independencia de Haití que culminó en 1804 con el triunfo de la Revolución Haitiana. Mientras tanto, en esta parte los franceses se adueñaron de este territorio y crearon la Era de Francia en Santo Domingo Español. Pero tenían un convenio. ¿Entre sí, mí? sí, porque el Tratado de Basilea se mantenía vigente. Claro. Y lo que hizo Luis Ferrán como gobernador francés fue... Poner en cumplimiento el Tratado de Basilea en este tema. Entre 1804, 1804 a 1808. Sí, porque tenían sus papeles, como los yeah. abogados. Yeah. Eh, tomaron posesión, simplemente lo habían dejado uh -huh. solos. Aunque Ferrán activa la economía, la aquí, economía en aquí. En el territorio aquí, nuestro. Sí, con la agricultura uh -huh. y los cortes de madera preciosa. inclusive uh -huh. enseñó a los dominicanos el cultivo de las hortalizas por primera vez. De las hortalizas, es decir, de las verduras, sí, sí. como decimos. Sí, sí. Y eh, tienen dos culturas diferentes, el dominicano siembra y el haitiano depreda. Sí, no, claro, pero eso después de después de la <risa> de, de la independencia. <risa> no los plantadores franceses, era otra visión. Lo que pasó en Haití fue que el, el régimen de Alejandro Petión, en vez de gran latifundio, creó el minifundio en el sur. Y entonces... Con esa etapa, eh, Haití se dividió en dos. ¿Entendido? 1805, de Salines invade esta parte, primer presidente de Haití, para tomar este territorio porque eh, eh, Luis Ferrán había dispuesto en un decreto capturar niños haitianos y venderlos como esclavos. Era una osadía contra un país que había declarado la anulación de la esclavitud. Y lo segundo era que prohibía el comercio con, con, la, con los haitianos. Y el tercero era un aspecto, un aspecto interesante en tercer lugar. Lo constituía el que le declaraba la guerra a Haití. Entonces eso provoca la invasión de Desaline en 1805. De Saline no puede...